Por tercer día consecutivo continúan las movilizaciones en el Distrito Municipal Antonio Guzmán Fernández Aguayo en las vías de acceso al Liceo Hernán José Sánchez. Los residentes en el lugar obstaculizaron las calles impidiendo el paso a los vehículos. Entienden es una lucha justa por una demanda que tiene más de dos años sin solución. A esto se suman las falsas promesas de las autoridades locales, así lo manifestaron. Advierten, continuarán hasta que el director de la Junta Distrital, Sandy Jiménez, el alcalde Alex Díaz y el gobernador Juan Antigua Javier, hagan acto de presencia con soluciones. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.